Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches a todos, les saluda Angel Torres y estoy feliz de presentarle los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica para hoy martes 14 de marzo. Gracias por su sintonía. Los sorteos serán certificados por el auditor Onil Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company, y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí con nosotros en el estudio. Escuche bien, hoy amaneció otro feliz ganador con Loto Cash del sorteo de ayer lunes 13 de marzo. Se llevó 20 mil dólares con una jugada automática vendida en Walmart de Calle. Muchísimas felicidades y mañana tienes otra oportunidad de probar tu suerte con Loto Cash que sigue aumentando y contará con un millón 330 mil dólares y toma una segunda oportunidad de ganar con la doble revancha que tiene acumulado 485 mil dólares que son buenísimos pero esto se pone mejor porque con Powerball puedes llevarte a casa 63 millones de dólares aquí están los millones que estabas esperando juega y cumple ese sueño que tanto esperas con Lotería Electrónica la suerte te está buscando. Oh. Recuerda, siempre es fácil añadir guabo a tus pegas. No olvides pedirlo. Y justo ahora presentamos el sorteo de guabo. Vamos a ver cuál es el número que vas a poder utilizar esta noche. Mucha suerte. El número del guabo es el 7. El 7. Damos inicio a los sorteos de esta noche con el pega 2. Boleto en mano. Si jugó pega 2, pega 3 o pega 4. El primero para el pega 2 es el 7. El 7, el segundo. Llegó, es el 5. El 5, el número ganador de Pega 2 es el 7, 5. Repito, el número ganador, el 75. Veamos ahora cuáles son los números esta noche en el Pega 3. Boleto en mano, lápiz y papel, mucha suerte. El Pega 3 comenzó con el 5. El 5, el segundo. Es el 2, el 2. Y cerrando Pega 3, es el 7, el 7, el número ganador de Pega 3 es el 527, repito, el número ganador, el 527. Y esta noche cierra con el favorito de muchos, el Pega 4. Boleto en mano y mucha suerte a los jugadores de Pega 4. El primero para esta noche en el Pega 4 es el 9, el 9 el segundo, repitió el 9, el 9 el tercero. Anótelo, es el 0, el 0 y cerrando, Pega 4 es el 3, el 3, el número ganador de Pega 4 es 9903, repito, el número ganador, el 9903. Estos han sido los números ganadores en la noche de hoy.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 Bienvenidos a esta edición de Noticias Especial. Les saluda Mayra Acevedo. Marzo es el mes de la Cruz Roja Americana, así que hablamos de una organización que siempre está presente en los desastres y emergencias. Y es que la Cruz Roja Americana atiende un promedio de más de 20 desastres al mes, aquí en Puerto Rico, que incluyen fuegos residenciales, inundaciones, huracanes, deslizamientos de terrenos y explosiones de gas, entre otros. Mientras que el Banco de Sangre del Centro Médico de Río Piedras está celebrando las miles de vidas que se han salvado tras los 15 años de servicio del Banco de Sangre a la comunidad. Así que esos son nuestros dos temas. Iniciamos esta primera parte del programa con la participación de la directora regional de Desarrollo, Desarrollo de la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, Zenobia Donato, y los voluntarios de la Cruz Roja Americana sobrepasan 100,000 horas de servicio brindando a las familias servicio en momentos de desastre y emergencia, y tiene que ver mucho con el liderato que hay también en esa organización. Así que le damos la bienvenida a Zenobia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Mayra. Gracias por la invitación. Bueno, casi siempre las personas eh, cuando escuchan Cruz Roja, Entienden que hay una emergencia, pero no necesariamente porque ustedes brindan servicio durante todo el año. Correcto. Como bien mencionabas ahorita, respondemos a un promedio de 20 casos de desastre al mes. Normalmente la gente verdad, piensa en la Cruz Roja cuando ocurren situaciones de desastre mayor, pero respondemos desastres a diario como son los fuegos en el hogar, ¿verdad? Que atendemos un promedio de esos 20 casos y un grupo de voluntarios se dirige para brindar asistencia a esa familia que lo perdió todo en ese fuego. Claro, porque es un desastre para esa familia o hasta para la comunidad en ese caso. No Corre. tiene que ser un desastre que pues se cubre a nivel de todo Puerto Rico los medios de comunicación, así que ustedes están como las hormiguitas. Trabajando en distintos sitios. Correcto, trabajamos en toda la isla, tenemos más de mil voluntarios en nuestra organización.